Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Cecilia de Birli y estamos en el cuarto y último módulo de este curso gratuito de ventas en el que te he enseñado desde cómo crear una propuesta totalmente ganadora y venderla con éxito. Quiero que cierres todas tus ventas, que captes nuevos clientes, así que por eso he creado este curso especialmente para ti. Es un curso muy práctico en el que vas a aprender de forma sencilla y directa a cerrar más ventas. En los anteriores módulos te he enseñado cómo puedes crear una propuesta de valor, cómo puedes transmitir la esencia de tu propuesta de valor, cómo tienes que comunicar realmente lo que estás aportando, cómo vender a través de teléfono o de videollamadas. Y ahora lo que vamos a ver es cómo superar todas las objeciones que te va a poner el cliente una vez que tú le presentes tu propuesta de valor. Pero antes, si todavía no lo has he hecho, te recomiendo que vayas a ver los anteriores módulos porque este curso está pensado para que aprendas todo paso a paso y cada uno de los vídeos es muy importante. Así que aquí arriba te dejo una tarjetita para que veas los anteriores módulos y no te pierdas nada de este curso de ventas. Ahora sí, lo que vamos a ver es cómo superar esas objeciones. ¿Qué hacer cuando el cliente te dice... Es muy caro, me lo tengo que pensar, no lo sé. ¿Qué es lo que tienes que responder? ¿Cómo tienes que actuar en esta situación? Vamos a verlo ahora mismo. Como te decía anteriormente, en este vídeo vamos a hablar acerca de las objeciones. ¿Cómo superarlas y cerrar nuestras ventas? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando el cliente nos dice «Mira, no sé, mira, me lo tengo que pensar, es muy caro, eh, te digo algo más adelante» no me termina de cuadrar o lo que sea. ¿Tenemos que venirnos abajo y decirle, vale, perfecto, cuando tú lo veas me llamas y ya está? No, evidentemente no. Este es uno de los mayores errores que cometemos. Cuando un cliente nos pone una objeción, consideramos que nuestra propuesta ha sido mala, no investigamos qué es lo que realmente ha sucedido y le decimos al cliente que vale que luego cuando lo piense o lo mire o tenga el tiempo, nos llame y no. Eso no va a suceder. Cuando el cliente te está dando una larga, por cuando el cliente realmente no ha sentido la necesidad de escuchar tu propuesta de valor y tomar acción inmediatamente, es que hay algo que ha fallado. Y tenemos que averiguar cuál es realmente el problema. Ha sido nuestra propuesta. Es realmente eh, que se lo tiene que pensar, pero ¿por qué se lo tiene que pensar? ¿Qué es lo que ha fallado? ¿Qué es lo que no le ha gustado? ¿Qué es lo que le genera dudas? De ello se trata de lo que eh, tenemos que averiguar. De eso, en eso nos tenemos que centrar, ¿sí? Entonces, eh, vamos a suponer que yo estoy con un cliente, termino de explicarle mi propuesta, le explico la parte económica y el cliente me dice, mm, no sé, me lo tengo que pensar. ¿Qué es lo que tenemos que averiguar? ¿Qué es lo que se tiene que pensar? Si esta propuesta es para él, si yo soy la persona que lo puede ayudar, si puede invertir ese dinero o no puede invertir, eh, o simplemente tiene miedo a tomar acción, aunque todo lo otro le haya cuadrado. Cuando comencemos a hacer las preguntas, nuestro objetivo es averiguar qué es lo que hay detrás de ese no sé, me lo tengo que pensar. Puede suceder que a través de algo que yo he dicho, el cliente considere que yo no soy la persona que lo puede ayudar porque no coincide con mis valores, porque no le ha gustado mi propuesta, porque no considera que yo eh, tenga casos de éxito y pueda garantizarle una serie de resultados. Puede que no le haya cuadrado la parte económica, que le parezca demasiado caro, que le parezca incluso demasiado barato y considere que es malo, que también es algo que sucede. Cuando le parece demasiado caro y nos lo dice, también tenemos que averiguar qué es caro para él. Yo siempre recomiendo hacer aquí una pregunta. Cuando el cliente nos dice, es demasiado caro, yo siempre recomiendo preguntarle, ¿a qué te refieres? ¿Al precio de mi servicio o te refieres al costo? Cuando el cliente se quede eh, un poco pillado, ¿no? De hay precio o hay costo, pero ¿no es eso exactamente lo mismo? Le diremos no, evidentemente no. Por un lado tienes el precio de mi servicio, que es lo que te estoy hablando acerca de mi propuesta y demás, los XX euros, y por otro lado está el costo, lo que a ti te está suponiendo, el dinero que tú estás perdiendo, y si tenemos una cifra, mucho mejor, por no estar trabajando ya conmigo. Entonces, ¿qué es realmente caro? Lo caro quizás es que todavía tú no estés facturando tal, tal, o ganando tal, o haciendo tal, por no haber tomado acción. De esa forma, desbloquearemos totalmente al, al cliente y le haremos ver que puede ser que la inversión le, le asuste un poco, pero que es realmente necesario y que lo caro no es lo que nos va a pagar a nosotros, ya sea eh, como profesionales o por nuestro producto, sino que lo caro es, lo que le está saliendo a él no tener eso que en, real, en realidad sí que necesita. También puede suceder, como dije anteriormente, que no confíe en ti porque no eres una autoridad y que tú puedas aprovechar esta ofensión para decirle mira, yo he trabajado con tal persona, hemos logrado tal cosa, he hecho esto, me he formado aquí, he hecho tal cosa, eh, con un cliente me ha pasado esto, lo que sea que pueda darte a ti una, una autoridad. Pero en definitiva... Se trata de averiguar cuál es la objeción real, lo que te dice un cliente no es realmente la, la objeción que, que él tiene, sino que siempre hay algo detrás, algo detrás del no sé, me lo voy a pensar, lo voy a consultar con mi marido, lo voy a consultar con mi mujer, lo voy a consultar con mi socio, tiene detrás otro trasfondo y de eso es de lo que se trata que nosotros tenemos que averiguar. Eso es lo que tenemos que saber, qué es realmente aquello que está limitando a nuestro cliente para tomar acción, para comenzar a trabajar ya mismo con nosotros. Si tú puedes averiguar eso, podrás trabajar en esa objeción porque tendrás eh, eh, un argumento ¿no? so, para, para contarle al cliente, para respaldar tu autoridad, para decirle, vale, es el precio, bueno, eh, mira esta comparativa, ¿no? lo que te decía antes, es mi autoridad, mira, esto es lo que he hecho, es que realmente tienes miedo, pues mira lo que te está sucediendo, mira tu situación actual, mira dónde quieres estar. De esa forma sí que podremos eh, impulsar a nuestro cliente. A mí lo que no me gusta, sí, debo aclararlo, es presionar y presionar y presionar si el cliente no quiere abrirse. Cuando el cliente no quiere abrirse, lo que tenemos que pensar es que hemos hecho un mal trabajo, por decirlo de alguna forma, en la fase de química, no hemos logrado conectar con el cliente. Y esto es algo que yo recomiendo eh, en lo que nos tenemos que enfocar mucho, que a medida también de que hayamos, eh, vayamos haciendo el trabajo de averiguar en qué situación está nuestro cliente también, vayamos creando esa química y vayamos sumando argumentos para las objeciones, que vayamos... Eh, pensando en qué es lo relevante para este cliente y qué le voy a responder yo en función de lo que él siente y necesita cuando él me ponga una, una objeción. Si sí, vamos a poner un ejemplo, yo eh, soy community manager y llamo a una persona que me dice que quiere trabajar conmigo porque eh, quiere hacer crecer su negocio, pero no quiere hacerlo. Eh, de forma de estar más tiempo en su negocio, sino que necesita empezar a delegar, porque quiere estar más tiempo con su familia, y yo le digo por ejemplo, no, mira es que me dice, me lo tengo que pensar ¿qué es lo que te tienes que pensar? no entonces yo le digo eh, a ver recuerda que si comienzas a trabajar conmigo, tú vas a tener más tiempo para estar con tu familia, para tener tiempo libre, para hacer esa actividad que tú eh, hace tiempo que no haces y te gustaría o lo que sea. En cambio, si yo le digo, no, mira, es que tú, eh, si comienzas a trabajar conmigo, vas a tener más ventas, más clientes, se va a llenar eh, el negocio, vas a abrir sucursales, pues evidentemente me estoy yendo totalmente de lo que el cliente quiere, porque me va a decir esa persona, y, y, y no, eso no es lo que yo quiero, eso no es lo que yo busco, eso no es lo que yo necesito, entonces evidentemente la perderé, la terminaré de, de perder, porque ya no, no he vuelto a anclarla en esa situación ideal en la que ella se imaginaba, ella huele, evidentemente, se imaginaba que era la de con un negocio que ha crecido, pero sin la necesidad de estar metiéndose más y más y más horas, sino delegando y sintiéndose con la tranquilidad de... Poder hacer crecer su negocio, pero con profesionales de confianza que la rodeen. Por lo tanto, es muy importante que sepamos bien qué es lo que quiere el cliente, qué es lo que necesita y que en función de lo que nos diga en las objeciones, podamos utilizar eso como argumento para reforzar nuestra propuesta y, nuestra, y nuestras ventas. Espero que este vídeo te haya gustado, que te haya quedado claro, que todo este curso de ventas te haya quedado claro. He tratado de lo más breve, concisa y directa posible para poder ayudarte. Quiero que aprendas mucho sobre ventas porque realmente es una de las herramientas más valiosas que podemos eh, adquirir para nuestros negocios, para lograr eh, llegar a clientes y Saber cómo ofrecerles nuestras propuestas. Déjame todas las preguntas que quieras, que estaré encantada de responderte y, si es necesario, también de crear contenido sobre ello. Y espero verte aquí en mi canal de YouTube. Suscríbete porque seguiré creando nuevos vídeos. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.